Hola, hola. Hola, buenas. ¿Cómo están chicos? Bien, ¿ustedes? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos al Media Day. Eh, bueno, ya más o menos están un poquito eh, conscientes de cómo es la dinámica por los splits pasados. Es una pregunta por medio y por turnos. De todas maneras, este, los medios ahorita se presentan y Virgen, a quién va a hacer la pregunta. ¿Sale? Dale. ¿Están listos? Ya. Ok. Perfecto. Pues eh, empecemos contigo, Julio. Sí, sí. Eh, buenos días, buenos días. ¿Se escucha bien? Sí, buenos días. Buenos días, días Fancake Grenel, Grel Rucardo Cardo de Rocking Games. Eh, preguntas para Fancake. Eh, Después de pasar por casi todos los roles en, en los splits pasados, por fin llegas a tu rol principal ya como, como iniciador, pero con un nuevo dúo. ¿Qué has notado de diferente entre Wade y Newbie? Um, o sea, los dos estilos son muy diferentes. Eh, Newbie era como más calmado y macro, y Wade es como que se va un poco del libro como clásico. El macro como de rotaciones en rotaciones es como más agresivo y se va un poco como del estilo tranquilo que es como de Corea, que es como farmear y cerrar el juego limpio. Él se va un poco de ese estilo y es como quiere cerrar el juego del, al minuto 20. Entonces, él propone más, pero los dos estilos de juego son válidos. Perfecto. Muchísimas gracias, Juanke. Este, bueno, Ok, muchas gracias. Ahora sigues tú, José. Eh, eh, para ambos, mi nombre es José y soy de, bueno, vengo parte de Omba Cultural. Mi pregunta también es para ti, Pancake. Eh, ya es parecida a la que mi compañero hizo, pero pues también con tu cambio de rol tirador y pues el fichaje de Guadit. quería saber tú en lo personal si sientes algún tipo de presión eh, por toda la experiencia que tiene white, eh, white detrás. Uh, no, no, no siento presión para nada. La verdad que es algo positivo para mí poder compartir orden con Wadi, porque puedo aprender mucho de él y a futuro yo lo puedo enseñar a un, no sé, un support de Latinoamérica, lo que él me enseña a mí. Entonces, como que nos sirve, como a mí como jugador y para la región también nos sirve tener a alguien que sepa mucho. Vale, muchas gracias. No, no, perfecto. Ahora sigues tú, Irwin. Perfecto. ¿Me escuchan muy bien ahí? Sí. OK. Bienvenido, Pancake, Bienvenido, Gret. Soy Lucamina de Sound of KS. Ya habíamos platicado en los splits anteriores. Esta pregunta va para ti, Gret. Eh, se fue Odi, se fue José de Odo. Muchos dicen que, o te consideran eh, entre ellos, yo como el nuevo jungla, el, el mejor jungla de la región. ¿Tú cómo ves esto? O sea, ¿tú te consideras como el mejor jungla? ¿Tienes alguna competencia este, en este split? ¿O de plano vas a arrasar la línea? ¿Eso son los audífonos? ¿O hablo ¿sí el micrófono? No, es el micrófono. Ok. En este momento pienso que la jungla no tiene mucha competencia. Si hablamos a nivel latinoamérica, realmente puede que haya solo un jungla, el cual me parece bueno en la liga, los demás me parecen muy fuera del nivel. Perfecto. Muchas gracias por tu respuesta. Ok, ahora seguimos con Facundo. Bueno, ¿se escucha? Sí. Bueno, soy Facundo Domínguez de Plus Gaming, y mi pregunta va, va para vos, Fancaré. ¿Cuál es, ¿Cuál es tu posición en cuanto al, al rol de tirador que hay en la Liga Latinoamérica? ¿Sí? La visión que tenés del rol... No entendí como la pregunta, o sea, ¿cuál es mi ya que, el, ya que justamente viene en relación a la pregunta anterior, pero en vez del, del rol de jungla, justo para vos, el rol de tirador. Ah, um, por lo menos también lo personal, no importa qué rol juegue, a mí me da igual que me considere el mejor en la línea, simplemente yo hago lo mejor para mi equipo. Y si tengo que ser el peor a de carry, pero hago lo que mi equipo necesite, lo voy a hacer. Así que no me, no me interesa mucho mi desempeño individual y que me consideren el mejor. Eso es un plus. Si me consideran bien, si no me consideran, me da igual. Así que yo siempre voy a estar como al nivel que mi equipo necesite. Bueno, muchísimas gracias. No de nada. Perfecto. Ahora seguimos contigo, Rodrigo. ¿Qué tal? buenos días a todos. Pancake eh, ¿cómo, ¿Cómo te sientes eh, previo a iniciar el apertura 2021 que en el que jugarás ya, ya como titular tu primer está oficialmente con, con rol de titular. ¿Te sientes presionado o te sientes preparado para, para este momento? Gracias. Uh, no, no me siento presionado ni nada. Estoy como ansioso de, poder, de que por fin la liga empiece porque estamos entrenándose ya un mes casi. Y nada, o sea, como que entrenas todos los días para este momento. Y estoy súper emocionado de poder ver el equipo en stage y cómo jugamos eh, contra los demás equipos. Ok, ahora continuamos contigo, Eric. Hola Panjaque, hola Grel. Un gusto saludarlos nuevamente. Hola. Soy Eric de Bonus Taysh MX. Este mi pregunta va para Grel. Eh, tras las buenas partidas que ejecutó Gold Knights durante los splits del año pasado, me gustaría saber cuál fue el aprendizaje que se llevó el equipo y qué decidieron reforzar para esta apertura 2021. Okay. Creo que la comparación del equipo anterior con el Olarizador es muy diferente. Yo aprendí muchas cosas en anterior. aprendí mucho macro y aprendí cómo jugar más pasivo de lo normal. Y ahora en este split creo que estamos jugando un poco más agresivo, ya que el support es un shotcaller que también da calls muy agresivas, junto a mí que también juego bastante agresivo. Entonces el estilo de juego de onex podemos decir, que cambió en 360 grados. Perfecto, muchísimas gracias y mucho éxito mañana y felicidades por su nuevo uniforme. Gracias. Gracias. Ok, ahora seguimos contigo, Daniela. Hola, Panka, que hola, Aurel. Hablan con Daniela de Comic Geek. Mi pregunta va para Aurel. Considerando que, que eres uno o el mejor de los janglers de Latinoamérica en este momento, ¿cómo? ¿Cómo se siente esa presión de cara al nuevo split que comienza en un par de días? Realmente es lo contrario para mí. Creo que el, el hecho de que los junglas estuvieran como más bajos en este split es como más decepcionante para mí porque siempre me ha gustado jugar contra gente mejor y mejorar like, individualmente. Entonces, en ese split no me siento como muy nervioso o como que tengo que superar ciertas personas, por así decirlo. Y no siento nada de presión. Muchas gracias. Ok, ahora continúa Stephanie. Hola, buenas tardes a todos. Un gusto bueno. chicos, soy Stephanie Torres de Paua.cl desde Chile y quisiera hacer la siguiente pregunta para Pancake. Luego de haber pasado por suplente gran medio y ahora que eres ADC titular del equipo, ¿cómo te has sentido con esta nueva posición durante los entrenamientos de este último mes? ¿Y qué sientes al ser ADC eh, para este desafío en temporada 2021? Um, o sea, siento que a mi logro personal por fin voy a jugar el rol que siempre quise. Es como una meta como lograda para mí, eh, poder jugar en la mejor liga de Latinoamérica, por lo menos, en mi rol. Y de ahí, como en los más roles, eh, me daba igual qué rol iba a jugar. Yo puedo, tengo la flexibilidad de jugar todos los roles, entonces es como un plus para el equipo. Y el equipo siento que lo aprovechó bien conmigo. Y yo me adapté bien a las demás posiciones. Y nada, o sea, para este split eh, no siento presión ni nada. Y voy a dar mi 100% en mi rol. Muchas gracias. No, no. Perfecto. Este, yo voy a hacer la pregunta del compañero Carlos Cantor de Mastec, porque tiene problemas con su micrófono. Eh, pregunta, ¿hace cuánto empezó la pretemporada para Nights? No sé quién de los dos, o si los dos quieren contestar. ¿Vos o yo? O sea, ¿cuándo empezamos a crimear? Sí. ¿Fue el 28 de diciembre o 27 por ahí? 28. Fue entre Navidad y el año nuevo, creo que fue el 27 o 28 de diciembre. Ok, perfecto. Muchas gracias. No, no. Ok, y ahora continúa Pedro, por favor. ¿Qué eh, ¿Qué tal? Pancake, Grel, eh, lo saluda Pedro de Centinela y de RCTMX, buenos días. Eh, la pregunta sería con respecto a, a Wadid y la sinergia que hay entre el carril inferior y la jungla. ¿Cómo ha sido eh, su, su forma de comunicarse? ¿Han tenido algún problema para tratar de aterrizar jugadas o algo por el estilo que surja dentro de la botlane? ¿Y qué aportación ha tenido Wadid a este tipo de libro de jugadas que tiene en especial los tres roles dentro del juego? Eh, la pregunta es para el jungla o para mí? Para lo, cualquiera de los dos Creo que en el rol de jungla Con el soporte Irónicamente siendo un import Es con el, la persona que he tenido más sinergia En toda el, mi carrera Como junglero Es muy fácil para mí Moverme con él alrededor del mapa Moverme a ciertos lados Presionar ciertos objetivos junto con él Entonces realmente me siento muy feliz de jugar con él Es muy agradable Y es mucha sinergia la que tenemos los dos ¿Algo que quieras agregar, Pancake? Uh, o sea, por lo menos en línea a mí, en cuestión de sinergia a de y SUB, eh, siento que nos, acopl nos acoplamos bien, eh, nos entendimos desde el primer día y estamos como arreglando o mejorando unos pequeños errores eh, que queremos ser como la mejor bowling de la LLA, entonces estamos mejorando día a día para eso y en cuestión de de Josh y si eso, eh, Wadi es el que controla todo en línea, yo solo doy algún otro dato y lo sigo en la más. Dale, muchísimas gracias y bueno, éxito en la temporada. Muchas gracias. ¿Qué ¿sigues tú, Jonah? Hola, ¿qué tal? Creel, el pancaque acá, jona de Prensalol. Eh, mi pregunta es para ambos y tiene que ver con el cambio de coaching staff que tuvieron para la LLA 2021. All Knight siempre se caracterizó por tener coaching staff eh, coreano, probablemente con una metodología de trabajo oriental, eh, lo digo probablemente porque no lo conocemos a, a fondo, eh, y ahora se hace un cambio con un coaching staff bastante distinto desde su origen, eh, por lo que le, les quería preguntar, ¿qué diferencia han notado en el trabajo con el coaching staff, en en, y en particular a Bancaki porque llevaba más tiempo incluso en, en, en el equipo? Entonces, ¿qué, ¿qué diferencia han notado con este coaching staff en particular?, en relación con los anteriores, que eran full coreano? Mm, o sea, siento que los dos no se pueden comparar porque tienen un estilo de trabajo muy diferente los dos. Siento que, ponerle el todo 2019-2020 que tuvimos coreanos en, en ambos años, eh, era como muy rígido el, el cómo se debería jugar. Era como el estilo de juego que a ellos les gusta en cuestión de Corea. Y nosotros nos acoplábamos a eso y era como un estilo de juego muy muy correcto, sin errores y a base de macro íbamos a ganar, ganar el juego. Este estilo de juego, o sea, el nuevo, el, el de este año, eh, es como más abierto a, a proponer nosotros jugadas agresivas y sacar ventaja a partir de ahí. No es tanto a no cometer errores y jugar perfecto. Eh, ahora nos estamos arriesgando más y puede salir bien como puede salir mal. Eso es, depende de nosotros. Dale, listo. Muchas gracias por la respuesta. No, no. Ok, eh, continuamos contigo, Mateo. Eh, hola, a ambos. Eh, ¿Cómo están? Vamos. Habla Mateo Riveros de Gamer Focus Colombia. Va a ser pregunta recurrente. Con, eh, ¿Cómo se han visto afectados o cómo se han sentido con respecto a los cambios que llegaron a la, en la temporada 2021 de League of Legends? Si los ha beneficiado, si los ha perjudicado, eh, tanto a lo que se, en tanto a lo que respecta al balanceo de personajes de campeones como la implementación de los objetos míticos. ¿Es para él o para mí? Para ambos. <risa> Ok, para mí, en mi opinión, los ítems, los nuevos cambios en, en el juego en general, a mí me beneficiaron mucho porque hubieron muchos campeones que empezaron a salir en meta que me gustaban mucho, como talilla como Pan Pantheon, como Olaf, etc. Son campeones que se pusieron bastante fuertes por los ítems y yo siempre he podido aprovechar bien sus ventajas. Bueno, de mí, por lo menos de AD Carry, porque el año pasado no pude jugar de Carry. Eh, no siento que cambió mucho eh, los ítems en sí están como balanceados no, no hay como un ítem o una de carry como muy broken o que está por encima de la media siento que la de carry siempre fue como 2, 3, 4 en meta pero no están como muy rotos y siempre fue el objetivo de farmear e intentar matarlos a todos al minuto 30 listo, eh, Grel Pancake muchísima suerte en esta nueva temporada Muchas gracias. Ok, continuamos contigo, Ana. Se las voy a leer. Yeah. Buen día, soy Ana Coronado, vengo de Punto Game podcast La pregunta va para cualquiera de los dos. Sabemos que el 2020 cambió nuestra forma de vida en muchos aspectos con respecto a la pandemia. ¿Habrán adquirido algún aprendizaje o ventaja debido a esto? ¿O creen que fue un retroceso como jugador profesional? ¿Vos o yo? ¿Yo? Creo que lo dije. <risa> um, No creo que fue como una desventaja, pero siento que por lo menos de... Jugador profesional, jugar desde casa no nos sirvió tanto. Capaz estamos como más cómodos y al, al día de jugar LLA puedes jugar como un poquito mejor. En algunos jugadores les afecta más o menos. Pero para mí me hubiese gustado mejor ir a jugar LLA y aprender a jugar con público, cosas así que necesito, como mi objetivo es ir a un internacional, necesito aprender a jugar bien con público. ¿Quieres añadir algo, Fred? Para mí siempre ha sido una desventaja, realmente, porque la emoción, el hype de jugar en persona, o el hype de que, vaya, estás ahí, es algo que te ayuda a mí, o a mí me ayuda mucho a mejorar, porque es algo que quiero siempre perfeccionar y siempre quiero como jugar bien, ¿sabes? Es mi opinión. Muchas gracias. Eh, ahora continúa Cristóbal, por favor. Hola, hola. ¿Se escucha bien? Sí. Perfecto. Soy acá Cristóbal de, de Encancha, de Chile. Y la pregunta más bien como general, o para ambos, como nivel de club. ¿Ven con una revancha la, el próximo inicio de la temporada con Reboos 7 el próximo sábado? Uh, por lo menos yo no, no lo veo como una revancha. Es un equipo más de, de los que tenemos que ganar para salir campeón. O sea, me da igual si era Rainbow, o si era Isurus, o si era Infinity, voy a jugar con la misma mentalidad, que es ganarles. Y nada, a mí no, no me afecta, o no siento que sea algo personal jugar contra ellos. Los dos opinan lo mismo. Muchas gracias. No, no. Ok, ahora sigue Margarita, por favor. Hola chicos, ¿cómo están? Eh, mi pregunta es para ambos eh, All Knights es un, un equipo que ya lleva un par de años en la LLA Y en poco tiempo ha demostrado mucho Me gustaría saber qué opinan de sus rivales eh, en este split Y también en específico, qué opinan de la reintegración de, de KLG a la Liga ¿Cómo ven este equipo, que es uno de los más veteranos eh, de League of Legends? Eh, ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Encuentran que va a ser un desafío ¿O lo evalúan más o menos regular conociendo a sus jugadores y a, su, y a sus técnicos? Creo que realmente la influencia de Cali en la liga no va a ser muy impactante. Creo que no tienen un roster muy fuerte como para competir con los mejores equipos, en mi opinión. ¿Y cuál es la otra pregunta? La anterior. Eh, ¿Cómo evalúan a los equipos eh, en general en la liga, el resto de, su, de sus competidores? Como si, tu, si tuviesen que hacer ustedes una tier list de los equipos que más desafíos les van a plantear eh, durante el split, ¿cuáles serían los que creen ustedes que les plantearían más desafíos y los que a lo mejor menos? Ya, de cada lejilla me respondiste, pero de los demás ¿qué opinan? Así muy en general. Creo que para mí los mejores equipos que van a estar en la liga van a ser entre Infinity, Isurus, Rainbow y Furious Gaming. Aunque lo vean complicado. ¿Y Pancake? Ah, para mí todos los equipos tienen como un nivel similar, a, por lo menos a primera vista de las primeras semanas. Después, es, depende de cada equipo, quién puede progresar más, eh, quién va a salir mejor, obviamente. Pero de primera vista se entrenamos con todos y me parecen como, no hay tanta diferencia entre un nivel de un equipo a otro, por lo menos ahora. Y nada, o sea, de KLG, no sé, o sea, a, a mí me da igual que esté KLG o, o UCH en la liga, no, no me afecta a mí, así que no sé. Bueno, muchas gracias, chicos, y mucho éxito en este split. Nada. No, no. Ok, este bueno, yo haré la última pregunta que nos mandó un medio que no pudo asistir, pero le estamos haciendo el favor. Eh, es para pancake. Ahora que se aproxima el inicio de la LLA, veremos un pancake con 100% de win rate. ¿Acaso se repite la historia? Y, mira, como dije antes, nuestro estilo de juego es mucho más agresivo. Y no, no puedo como prometer que vamos a ganar el 100% de las partidas porque depende de nosotros. O sea, si nosotros pulimos nuestro estilo de juego y podemos sacar toda la ventaja que pensamos en early, deberíamos poder salvar los juegos. Pero a veces puede salir mal eso, eh, lo que intentamos hacer en early y podemos acabar perdiendo. OK. Muchas gracias. Este Bueno, esas serían todas las preguntas, chicos. No sé si ustedes quieren agregar algo más. ¿Quieres agregar algo más? No. Me voy a que, que agregar algo más. Estoy, estoy muerto. Estoy muerto. <risa> Descansen, descansen. Okay. Pues muchas, muchas gracias por su tiempo, mucha suerte para este speed que viene y nos vemos. Ya. Muchísimas gracias. Que tengan un buen día. Hasta luego, un éxito? éxito. Gracias. gracias. gracias. Éxito.